14 horas 5 minutos, llegó el momento de visión empresarial, llegó el momento de la coach de que era en la tarde del magazine, hoy nos trae un tema bárbaro, pero después del tema le vamos a preguntar a ella... Sobre el Día Internacional, pero bueno, no le decimos nada, vamos a dejar, pues son cobardes los chicos de Mix, son cobardes, pero bueno, vamos a darle la bienvenida desde Pinamar a Córdoba y de Córdoba a Pinamar, hola Deciré, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo están ahí mis emprendedores en Radio Mix? Feliz miércoles para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, miércoles, columna vertebral de la semana. El equilibrio perfecto, Mira, Muy bien, gracias a Dios. A vos se te ve radiante. Ay, gracias, gracias. Hoy muy, muy contenta hoy con el tema que les traigo hoy. Hacía rato que quería, que quería hablar de este nuevo concepto ahí de empresas. Eh, que seguramente nuestros emprendedores no han escuchado, así que les traigo hoy toda, toda la info ahí para que se queden con nosotros. La verdad que me quedé muy intrigada con este tema, le decimos a todos de prestar mucha atención algo que se viene hablando, pero eh, sí. esto de profundizar en visión empresarial este tema, así que te escuchamos muy atentamente, deciré. Bueno, Cari, hoy vamos a hablar de este nuevo concepto que seguramente has escuchado, ya sea porque tenés algún amigo eh, o tenés alguien que te ha dicho, che, voy a entrar a trabajar a una startup, eh, no sé qué es esto, o tengo posibilidad de, de relacionarme con una startup. Bueno, este nuevo concepto de empresa viene avasallando ahí el mercado de las pymes y sobre todo el mercado de los emprendedores. Eh, este, este concepto nuevo de empresa eh, eh, fue gestado para empresas que son muy jóvenes, muy nuevas, que van a existir por un periodo corto de tiempo y eh, que van a tener un crecimiento así como escalonado en el tiempo y se van a convertir en una gran, gran empresa en un periodo muy corto de un año o máximo dos Vos fíjate, Cari, que la, las diferencias comunes que podemos encontrar entre lo que es una startup y, y una empresa eh, común, eh, la, la principal de todas se basa en, en este crecimiento escalonado que vamos a, a vivir con las startups, que a diferencia de la empresa común o de nuestro emprendimiento, que vamos a necesitar un periodo de tiempo determinado, donde vamos a necesitar reinvertir y donde el crecimiento lo vamos a ver pero en el tiempo y a largo plazo, en las startups es una condición de la empresa de que crezca exponencialmente, abruptamente, en un periodo muy corto de tiempo para que llegue a convertirse en una gran empresa y deje de ser una startup. Otra, otra cualidad que tiene también eh, la, la startups es el tema del objetivo que tiene esta empresa. Porque no va a ser como la empresa común, que vamos, bueno, nuestro objetivo, por ejemplo, es Vender o comercializar un producto o prestar un servicio. La startup surge de satisfacer una necesidad muy específica que tiene la sociedad y que por lo tanto va a hacer que la startup tenga éxito, un éxito rotundo, porque es una necesidad que no ha sido explotada todavía. Ya te voy a dar ejemplos, así <risa> podés ya te entender lo iba a pedir. bien todos, todos estos conceptos. Paciencia. Bien, bien, paciencia. Después, paciencia, pero te voy a dar unos ejemplos y vas a ver que vas a hilar todo esto que te voy a decir ahí en un segundo. Fíjate que otra cualidad que tiene la startups es el modelo de trabajo que utiliza. No vamos a pensar que va a ser una empresa común y normal, donde nos vamos a basar en una contabilidad básica, en un marketing básico, en todas cosas que hemos visto o que hemos robado o que hemos utilizado que otros ya lo hayan usado. Las startups, al ser una idea a satisfacer única en el mercado, por lo tanto, su metodología de trabajo tiene que ser única, tiene que ser innovadora. Tiene que ser creativa. Si no, sin duda, esa idea no, no, no se va a llevar a cabo y no va a tener el éxito que está buscando esta, esta startups en el corto periodo de tiempo. Y por último, la financiación. La genialidad que tiene la startup de necesitar una financiación cero, casi nula, para iniciar la idea, pero ojo, Sí va a necesitar financiación la startup cuando quiera pasar a ser esa gran empresa. Ahí va a tener que salir a buscar el mercado ya con esa idea que ha establecido, esa necesidad que quiere satisfacer, esa metodología de trabajo que ya tiene, y ahí solo a buscar a mi mercado de inversores, a ver, ¿hay ¿quién me quiere dar la plata que necesito para pasar a ser esa empresa explosiva y dejar de ser una, una pequeña startup? Fíjate, te voy a dar ejemplos a de startups que conocemos todos, de empresas que nacieron como startups y que hoy son grandes empresas a nivel mundial. ¿Quién no conoce el famoso Uber? ¿Quién no pidió un Uber alguna vez? Fíjate que Uber, la empresa Uber, nace en California, y él hace como una necesidad de que estaba colapsado el mercado de taxis, que acá conocemos como taxis. Entonces, ¿quién iba a pensar en satisfacer esa necesidad con un mercado que ya existía? Si taxis ya hay y Uber en realidad es, es, es un taxi, pero ¿qué hizo de esta empresa en ser una startup un éxito? que planteó un sistema de transporte totalmente diferente, pero con el concepto del taxi. ¿Por qué? Porque te conecto a vos como usuario, con la persona que te va a llevar, con el auto que te va a llevar, a través de una aplicación de celular. O sea, algo totalmente innovador, nuevo y altamente necesario para esa, para esa ciudad, para ese estado, que eh, tenía un, una gran dificultad a la hora de vos tenés que llamar eh, un taxi y no lo conseguías. Así el Uber, perdón, esa... el Uber eh, sí. le paga a través de la aplicación eh, a la empresa en sí, y después la empresa reparte el dinero, ¿cómo es? Y Uber, eh, Uber trabaja así, Uber es eh, una empresa, es una multinacional, vos te presentas como trabajador de Uber igual como si tuvieras una agencia de un que si tuvieras un taxi y vos trabajas con una con una remisería que acá se le dice o una eh, no sé cómo le dicen allá donde una central sí. que a vos te van pasando los viajes Uber es exactamente lo mismo nada más que no te exige a vos ni una patente de taxi ni un te exige nada más tener un auto particular que vos lo tenés a tu nombre donde vos te notas en la aplicación y eh, Uber cobra, vos cuando lo cuando lo llamas, ya vos te cobras, voy a ir de tal lugar a tal lugar, ya te dio el importe de lo que vas a gastar, de ir a ese lado a ese lado, te mando un mensaje respondiéndote quién es la persona que te va a buscar, quién en qué auto te van a pasar a buscar, y obviamente después se queda con un porcentaje del, del, del viaje. Eso Muy ahí bueno. vendría a ser el, el negocio. El de negocio es Pero ahí. Trabaja. Claro, vos fíjate que trabajo como si fuera una central de que toma pedidos como los como los taxis, sí, sí. pero es todo online. Es todo con un sistema, no necesitas operaciones, no operador, no necesitas nada no. más que ese sistema y al alcance de, de tu celular. Eh, es, es algo totalmente eh, in, innovador, me parece una genialidad, y hoy en día es eh, una empresa, una multinacional que ha trascendido países porque Uber está en todos lados al igual que Spotify. ¿Quién no tiene Spotify? ¿Quién no paga Spotify? También. Eh, Spotify es una empresa que nació en 2012. Fíjate qué que empresa joven para lo que ha llegado en estos, en estos últimos años. Y eh, leía y estudiaba que eh, nace con la idea de dos amigos fanáticos de la música y de la tecnología. Entonces dijeron, vamos a tener una aplicación, a generar una aplicación donde uno puede escuchar la música que quiera, a la hora que quiera, sin propagandas. Y que vos lo puedes tener en tu celular, en tu notebook, en tu computadora, en donde vos quieras. Y así pasaron de ser unas startups a ser una gran empresa, y, y hoy sus, sus acciones cotizan en millones y millones de, de dólares de una idea, de una genial idea de dos amigos, caries ¿De dónde nació, Spati? Eh, ¿De dónde es? Spotify, Spotify es australiana es una empresa ah. australiana son dos unidos australianos después está el famoso Canva yo amo oh, la ay, aplicación sí, Canva, Canva. Cuántas, ¿Cuántas personas ha ayudado esta aplicación Kari? Que, bueno, para la gente que no la conoce es una aplicación también que nació de una emprendedora asiática que eh, esta, esta aplicación Kari te permite ahora realizar lo que vos quieras, desde una tarjeta de cumpleaños, desde una tarjetita de cumple, eh, hasta eh, algún post que necesites para Instagram, para Facebook, para WhatsApp, dándole el formato que vos quieras con miles de plantillas de temáticas que se te ocurran eh, y en una dinámica y en la facilidad de tu teléfono, donde no necesitas tampoco saber eh, de, de tanto de tecnología para realizar lo que antes el, el tener que realizar eh, un, un, un posteo hasta una simple tarjetita de cumple, que vos decir uy, te ponías en en, en PowerPoint, eh, o te pones y después cómo lo paso al celular, y ya tenías como que Tal hacer cual, sí, miles sí. de pasos, y desde que eh, nació Canva eso... Eh, se, se simplificó para muchas personas y, y vos fíjate que es que se comparten todos ellos el mismo patrón de las start, la startups, que es una idea, una necesidad básica claro. de muchas personas, de muchísimas personas. Y yo te doy la solución, te tiro la solución, todo el mundo la toma y en un corto periodo de tiempo esas empresas pasan a ser empresas a niveles mundial, pasan a ser una multinacional y, y sus acciones se van así eh, por las nubes. Tal cual, pero, pero ¿sí? tiene que ver con la tecnología, entonces, porque estas tres empresas sí. que vos me estás mencionando, ¿hay una conexión sí. con, con las aplicaciones que usamos en el celular? con ¿Tiene que ver con una con y, la tecnología te diría, 100%? Eh, eh, el 90% de las startups son tecnológicas, tienen que ver con eh, con aplicaciones eh, y bueno y viene también dentro de este nuevo concepto de, de empresarial que viene acompañado del gran auge tecnológico que hemos tenido eh, en estos yo te diría en estos últimos cinco años donde cualquier cosa que vos necesites resolver, tenés una aplicación eh, que, que lo haga por vos y que, que te brinde eh, eh, esa, esa solución que, que necesitas. Sí, las startups son, eh, creo que la, la mayoría tienen que ver con, con la tecnología, pero eh, yo creo también que el, el startup eh, está ahí en la idea, o sea, la base. De, de tener éxito de las startups, es esa idea inicial, ese descubrimiento de esa necesidad, que es una necesidad real, mm -hmm. una necesidad real y de un grupo de personas eh, que después te hace el patrón para que, para que lo puedas eh, trascender al, al resto de, de, de, de, de los países y del mundo, digamos. Eh, fíjate, Cari, antes eh, de irme quiero dejarles así como pautas, eh, de, de estas startups y decir bueno por ahí tengo yo una idea que puede representar ahí un, un puntapié para poder generar una startup A ver. Eh, lo primero es esto que te decía de la idea lo primero es identificar qué idea tengo para solucionar por medio de una startup esa idea tiene que ser eh, real tiene que ser eh, innovadora, tiene que ser eh, una idea ahí que me lleve al, al éxito de eh, mi startup. Una vez que ya definí esa idea, lo que tengo que buscar es el modo en que la voy a gestionar. Porque en las startups, al ser única, la metodología va a ser única. El método de trabajo va a ser único. Y por ahí tenemos que romper esos modelos ahí de empresas y modelos que tenemos de, bueno, eh, la contabilidad va a ser así, eh, el marketing va a ser así, no. Eh, debemos romper y estar dispuestos a romper límites si quiero ahí meterme con una startups, porque la startup te lleva al riesgo extremo y ahí la adrenalina extrema en lo que es eh, dinámica de empresas. Eh, luego de eso, debo formar mi equipo de trabajo. Si hay una gran ventaja de las startups es que no te va a requerir que vos necesites un gran compendio de gente. Tal vez con dos o tres personas, tal vez si tenés un buen programador, hay un amigo programador, si tenés eh, alguien bueno en el marketing, si tenés alguien bueno en la venta, no te va a requerir tampoco tener un gran equipo, un gran batahola de gente. No, para iniciarte solo tenés que tener a las personas que necesitas de acuerdo a la idea y a lo que necesitas que hagan para que esa idea funcione. Así que a tenerlo bien en cuenta y analizarlo bien, con quién me junto ahí, con quién busco de socio si quiero que mi startup eh, crezca. Y por último, es la financiación. Eh, si bien, ya les dije que la startups, y bueno, no te va a requerir mucha, mucha inversión inicial, pero vos vas a ver que vas a llegar a un punto en que vos, Tienes una nueva una idea que es excelente, ves que empieza a funcionar, ves que te empieza a ir bien porque la startups tiene esa dinámica que vos en el transcurso de un año o te vas a dar cuenta si funcionó o no funcionó porque la startups o sigue y se transforma en esa gran empresa con esas grandes ganancias o desaparece. Entonces, vas a necesitar en ese punto en donde vos decís, ya estoy bien consolidado y bueno, hora de buscar ahí un inversor que te lleve ahí a la cima. Bueno, Cari, es más o menos los conceptos para que vos como emprendedor sepas de qué se tratan estas empresas y sobre todo para que te sirvan por si vos, necesitas aliarte con estas empresas, trabajar con estas empresas, saber que son empresas muy volátiles, que son empresas que, así como te digo, que pueden crecer alocadamente, pueden irse alocadamente. Así que al, al, al estar atentos también en eso, si realizamos negocios, si nos, si nos juntamos comercialmente con este tipo de empresas, saber bien dónde están parados, cómo se comportan estas empresas, qué es lo que hacen, qué grandes beneficios pueden tener para nosotros, como así también qué dificultades nos pueden generar ahí como, como emprendedores. Así que bueno, espero que les haya quedado ahí como quedó, bien quedó, claro claro. <ríe> quedó muy, pero muy, muy claro. La verdad pero, que interesante. Eh, las, las startups, son eh, grandes oportunidades de negocios, Cari, eh, por ahí como emprendedores, si tenemos ahí que, que, que juntarnos, aliarnos con ellas, puede ser eh, una gran, gran oportunidad. Así que a analizarlas siempre y a tenerlas ahí siempre en cuenta. Seguro. Bueno, Mercado Libre también, Mercado Pago, Mercado Libre, son todas aplicaciones que, todas, que nacieron todas de la estas grandes empresas nacen de estas de, de esta misma manera, todas, todas, todas. Buenísimo. Bueno, deciré, no podés escaparte hoy, tenés que mandarme un audio, <risa> queremos saber Ay, tu opinión, así que te lo esperamos. Mi opin bueno, te la te la doy. ¿Por qué me querés escrachar después con un audio, ¿tari? <risa> lo querés después repetir no, la no, no, claro, lo ponemos acá en vivo después, pero no es para escrachar no, sino hombre, simplemente, no, no. No, simplemente acá, la es, acá en vivo te contesto, cariño, a ver, a la ver. hoy es el día internacional de, del pene y bueno esto no qué significa, es mucho más profundo, ahora en un ratito lo vamos a, a charlar, que se toma ahí, me, ahí enganchada para ver por qué específicamente hoy es el Día Internacional, porque, bueno, no, no sé si nosotros tendremos un Día Internacional nuestro. Sí, lo eh, tenemos, eh, lo tenemos. Ahora, ahora vamos tengo, a hacer esas comparaciones. En un ratito. Ahí hay, hay hay, quisiera, quisiera estudiar todo y decir... Pero bueno, ¿qué te, ¿qué te voy a decir yo como especialista en empresa, Cari? Claro. El mejor ser el más trabajador, siempre. Ah, muy bien. El más mirá. emprendedor. Muy bien, entonces, sí. para decir el mejor es el más trabajador. Está bueno, Sí, ¿eh? ponen en sí. el grupo, que está muy buena tu definición. <ríe> Me bueno, encanta. Vale. ¿Eh? Espero sí. que lo pongas. Gracias, Deciré. Nos vemos el, el miércoles, ¿sí? Gracias, Cari. Besitos. Besito. Bye, bye. Chau, chau. Espero tu audio. chao <ríe> Es brava, es brava. No va a querer, pero lo vamos a insistir. El audio de que Antequera que nos comente en este Día Internacional. Quédate con nosotros, quédate en la tarde del mar.